en el Museo del Centro Cívico de Ciudad Alfaro aquí con José Pozo. José, eh, tengo entendido que tú tienes aquí varios años, eh, que eres un guía en este momento, una persona emblemática, que has vivido un poco la experiencia de la gesta no solamente de la Ciudad de Alfaro sino también de la Constitución. Quisiera que nos cuentes eh, ¿Qué fue para ti esa vivencia durante el 2007 y el 2008? Una experiencia enriquecedora como ser humano. Y eh, el cúmulo de, de, de gente del Ecuador, de todas partes del Ecuador, en cinco hectáreas, que, que es Corporación Ciudad Alfaro, que en ese tiempo era la, la, la asamblea, eh, fue muy interesante porque tuvimos gente de todas partes del Ecuador. Tuviste regiones, a todo el Ecuador acá en estos cinco Comprimido en alrededor de unas mil ya. personas aquí para realizar la, la, la nueva constitución, la constitución vigente, que es, sin temor a equivocarme, la primera constitución con leyes para y sobre la naturaleza que hay. ¿no? Incluyendo no solamente a los ciudadanos, sino también a la naturaleza. Eso es verdad. ¿Y tienes alguna anécdota sobre la, la gesta, la, la construcción, la evolución de esa constitución mientras estuviste aquí? Me imagino que habrás tenido contacto con los eh, eh, con todos estos asambleístas. Eh, ¿Tuviste alguna anécdota que recuerdes? Eh, más bien las anécdotas que bueno, o, o demasiado a lo mejor. que ahora ya en el en, en el transcurso de, de, de, de los años eh, la gente se se, se se acuerda mucho de un manotazo que dio Trajano Andrade acá un asambleísta eh, hablando con eh, eh, Alberto Acosta ¿no? que fue el primer presidente claro, y de la, eh, asamblea. hasta ahora llega la gente a preguntar dónde fue el curul o dónde estuvo este que fue yo creo que ya parte de la historia del, del, del, del, del Como estamos aquí ¿no? en el museo de Ciudad Alfaro, ¿qué es para ti lo más emblemático del museo de lo que aquí hay? Bueno, el museo cuenta la, la, la, la historia liberal radical de, de un proceso que se vivió y para mí lo más importante es el legado que dejó Eloy Alfaro. ¿no? Como lo he dicho, las dos constituciones que creó el general Eloy Alfaro para mí fueron la, las, el pilar fundamental del Ecuador moderno que tenemos ahora y que se encuentra acá en el museo y también en el archivo, claro. al cual iremos ahora más tarde. Le agradecemos a José eh, por esta pequeña conversación, breve conversación, eh, así que muchas gracias José. Gracias a ustedes. Gracias.